Pandera verde, puedes bañarte Y ni lo dudas, ni el frío te detiene, no Y te desnudas, pegas un salto y me salpicas Mojas todo, algo muy natural en cada huella Dejaste ondas que se expanderán Mar, voy a lejos, burbuja sube, sale Dando mixturas de sonrisa y miradas que me Mar, voy a libre, burbuja sube, sale Respira el sabor Vuelo en tu fondo, huyo a tu espuma Con tu mirada llegas muy hondo Con mi aleteo lo intento, seguir tu ritmo insisto Y aunque planea contracorriente De tu ventiscarrielo en tu mar cuando atardece Y titiré aún al alma. Lejos. Burbujas suben, salen. Dando mixturas de sonrisa Y miradas que me Mar fría libre Burbujas suben, salen. Respira el sabor Comparte tu respiración Profundiza en conocer mi mar Si encuentras un veril pues te lo regalo pa vivir, te doy mi corazón, que es mi cielo donde vuelas tú como el ave que nado, como la burbuja que siguió subiendo. Profundiza conocer mi mar si encuentras un beril. Pues te lo regalo pa vivir, te doy mi corazón, que es mi cielo donde vuelas tú como el ave que nado, como la burbuja.